Hola, en este vídeo vamos a poner a prueba nuestro pensamiento computacional, que es una habilidad que permite resolver problemas y comunicar ideas aprovechando la potencia de los ordenadores, pero que podemos trabajar y practicar incluso si no contamos con dispositivos electrónicos. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer, tratando de resolver retos BEBRAS, que es un concurso internacional sobre pensamiento computacional. Hoy vamos a trabajar con estas tres actividades, que tienen una dificultad algo menor. ¡Vamos allá! ¡Manos a la obra! ¡Vamos a ver qué tal estáis de pensamiento computacional! En este primer reto vamos a ayudar a Lucila, que está aprendiendo a comer pizza. Su madre le ha puesto las siguientes reglas. Los trozos de pizza que tienen borde con corteza los comes con la mano. Los trozos que no tienen ese borde, con el tenedor. Por tanto, tenemos que seleccionar los pedazos que no tienen borde con corteza que serán los que hay que comer con tenedor. Por ejemplo, si nos fijamos en este trozo de aquí. ¿Este tiene borde con corteza? Sí. Por tanto, este no nos lo tenemos que comer con el tenedor. ¿Y este otro de aquí tiene borde con corteza? Pues sí, también, por lo que no lo seleccionamos, porque no nos lo vamos a comer con el tenedor. Vamos a buscar trozos de pizza que no tengan bordes con corteza, como este de aquí, por ejemplo. O este otro, que tampoco lo tiene. Y este de aquí. Bien, pues estos serán los trozos de pizza que habría que comer con tenedor. Vamos a comprobarlo. Y... ¡Correcto! Efectivamente. Tal como vemos en la solución de aquí abajo, estos son los únicos tres trozos de pizza que habría que comerse con el tenedor, porque no tienen bordes con corteza. Muy bien, pues vamos a por el siguiente reto. En esta ocasión vamos a ayudar a la policía a resolver un robo. Lo que vemos en pantalla son pisadas que se han quedado marcadas en un jardín, y una de ellas es la del sospechoso. Como vemos, las pisadas tienen distintos patrones y formas. La policía está buscando a un posible sospechoso y nos dice que llevaba unos zapatos que tienen suelas con un patrón de rayas y que el talón es estrecho. Muy bien, pues de estas cuatro pisadas, ¿cuáles cumplen con las dos condiciones? Es decir, ¿cuáles tienen la suela con un patrón de rayas y el talón es delgado? Estas de aquí no tienen un patrón de rayas en la suela, ¿verdad? Pues podemos descartar estas pisadas. Nos quedan tres. ¿Y cuáles de estas pisadas tienen un talón estrecho? Estas... no. Estas... tampoco. Estas sí tienen un talón fino, ¿no? Pues estas tienen que ser las pisadas del sospechoso. En efecto, correcto, aquí lo vemos. Estas son las únicas pisadas que cumplen con las dos condiciones. La suela tiene un patrón de rayas y el talón es delgado. Muy bien, pues vamos a por el último reto. En esta ocasión lo que vemos es un juego tipo Simon Dice, en el que tenemos cuatro cuadrados de colores y cada vez que pulsamos en el botón del centro van a rotar a otra posición. Así, si esta fuera la posición de inicio y pulsamos en el botón central, esta sería la posición en la que quedarían los colores. Por ejemplo, vamos a fijarnos en el amarillo. Si pulso en el centro, el amarillo parte de esta posición y por tanto, se moverá a esta otra casilla, tal como vemos aquí. El azul, sin embargo, parte de esta posición, la esquina inferior izquierda, y si pulso el botón va a rotar hasta esta posición, ¿lo veis? Pues partiendo los colores de esta situación, si se presionara de nuevo el botón central, ¿dónde aparecería cada color? Bueno, vamos a empezar por ejemplo con el color amarillo. El amarillo parte de esta posición, ¿lo veis? Parte de la esquina inferior izquierda. Y como rota hacia arriba, eh, terminaría en esta posición. Vamos ahora con el color azul. El azul parte de esta posición, por tanto, rotaría hasta esta posición de aquí. El rojo parte de esta y terminaría en esta otra casilla, mientras que el verde parte de aquí y terminaría en esta posición. Vamos a comprobarlo. ¡Correcto! ¡En efecto! Esta es la posición en la que aparecerían los distintos colores tras pulsar el botón central partiendo de esta posición inicial. ¡Muy bien! Pues hasta aquí los retos de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado poniendo a prueba vuestro pensamiento computacional.